Hola, bienvenido a nuestro canal, donde intentaremos concienciarte de los graves problemas medioambientales y sociales que sufrimos en nuestro planeta, para que de alguna forma ayudemos a crear un mundo sostenible y justo, ya que aunque no lo creamos, todos tenemos un papel importante en esto. Así que entra y ayuda a nuestro planeta, porque todos somos uno.